Hola, hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos nuevamente. Bueno, ¿cómo se la están pasando? Deseamos que todos estén bien. Saludos, como siempre, desde Dayton, Ohio, para todo el mundo. Aleloli Family Blog. Y bueno, miren, en esta ocasión vamos a preparar una rica crema de zanahoria. En el refractario... Ya tengo lo que es 10 zanahorias ya cocidas, las cocí por 20 minutos y con una papa chica. Esta receta es muy sencilla, es una receta casera, una receta muy muy sabrosa, muy deliciosa, muy nutritiva y sencilla de preparar. Entonces... Pues ya tenemos aquí en el refractario, como les comento, 10 zanahorias ya cocidas. Las cocí por 20 minutos con una papa. Aquí tenemos la presentación en este refractario. Y vamos a ver qué ingredientes vamos a necesitar. Bueno, nos vamos hacia la derecha. Vamos a necesitar una cucharada de mantequilla para freír vamos a necesitar un poco de cebolla, esta ya la tengo previamente picadita, cortadita y exactamente la mantequilla la vamos a poner en la cacerola para freír la mantequilla con esta cebolla que tenemos aquí. Entonces los demás ingredientes se van a llevar en la licuadora, se va a moler todo junto con la zanahoria y con la papa, una cucharada de ajo, le vamos a poner también pimienta al gusto, le vamos a poner una lata de leche clavel, igual con eso se va a moler en la licuadora, después le vamos a ir agregando a la cacerola, cazuela, un litro de leche, de leche entera de la que ustedes acostumbren otro ingrediente va a ser la mitad de una, so una cebolla bueno no es la mitad es un cuartito de cebolla eso es para para moler junto con todos los demás ingredientes en la licuadora con la zanahoria y por último tenemos aquí una cucharada de norjiza y una cucharadita de perejil entonces bueno pues estos son todos los ingredientes que necesitamos eh, vamos a, a moler todo todo todo todo con la zanahoria con la papa y pues ya en la licuadora le vamos a anexar lo que es el nor suiza el perejil la cebolla el ajo le vamos a poner la leche clave y luego le vamos a ir agregando poco a poco la leche la leche entera ya que hayamos eh, ya que hayamos este perdón eh, agregado toda la cazuela ya todo lo que molimos le vamos a ir agregando poco a poco poco a poco y así sucesivamente hasta terminar con el litro de leche es leche entera de la que ustedes eh, pues acostumbran, ¿verdad? Bueno, entonces este, vamos a empezar con la receta es una receta pues sabrosa eh, deseamos que les agrade bueno, entonces continuamos crema de zanahoria Bueno, pues vamos a continuar ya Acabo de agregar aquí en la licuadora lo que es toda la zanahoria con la papa. Ya lo tenemos aquí. Y ahora le vamos a introducir los demás ingredientes para el proceso de licuar. Entonces le vamos a poner en este momento el nor suiza y el perejil. Vamos a, a ponerle lo que es la cucharada de, de ajo. Ahora le vamos a poner la, la cebolla, el cuartito de cebolla. Le vamos a poner pimienta al gusto. Y le vamos a poner lo que es la, la leche clavel. Vamos a anexarle lo que es la leche clavel aquí la tenemos miren en este momento le vamos a mezclar la leche clave y así y bueno pues ahora entonces vamos vamos a moler todo y después vamos a agregar todo a la cazuela vamos a freír la mantequilla con cebolla una vez que ya tengamos ya sofrito la cebolla entonces vamos a agregar todo lo que lo que molimos de la de la licuadora entonces ahora vamos a, a moler todo esto y poco a poquito para que se vaya incorporando ayudarle con una cucharita, vamos a moverle tantito porque pues, pues quedó muy bien, quedó muy espesita, entonces le vamos a mover y le vamos a agregar tantita leche, solo es pura leche, la leche clavel y la leche entera, entonces seguimos, vamos a anexarle un poquito de leche para que no esté tan espesita ya después pues la vamos a, a moler un poquitito vamos a incorporarle un poquito para que termine el proceso de toda la que estamos licuando está moliendo y esta zanahoria está muy muy bien vamos a darle otro poquito Oh, my God. Bueno, pues aquí seguimos. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí en el sartén le puse un poquito de, de aceite, pero le vamos a poner ahorita la, la mantequilla para pues este, freír la, la, la cebolla. Entonces vamos a, vamos a esperar que, te, que se incorpore la la mantequilla y le vamos a incorporar lo que es este la cebolla entonces vamos a anexarle toda la cebolla y Vamos a darle su tiempo a la cebolla con la mantequilla para, pues para que se, se, se, se fría bien la cebollita, cambie su color. Y, y una vez que ya está la cebolla con, con, este, con la mantequilla, le vamos a agregar lo que tenemos aquí en la licuadora, que es la, la zanahoria para... Que quede perfectamente bien la crema de zanahoria. Aquí estamos, aquí estamos. Entonces, miren, ya quedó muy bien acitronada la, la cebolla con la mantequilla. Entonces, llegó el momento de que ya le vamos a agregar la zanahoria. Entonces, vamos a agregar la zanahoria y esto lo vamos a dejar hervir por tan solo 10 minutos que se incorpore todo bien todo bien y lo vamos a dejar hervir por 10 minutos entonces vamos a ponerle un poquito de leche a la licuadora para que para que se se anexe lo que quedó de lo poquito de la licuadora ahora le vamos a anexar lo que queda de de la leche la leche recuerden es solo un litro de leche de hecho en la licuadora ya le habíamos puesto lo que es exactamente eh, un litro, perdón una lata de, de leche clave Bueno, todo esto lo vamos a incorporar Vamos a dejar que, que hierva Y miren, pues quedó muy bonita la zanahoria Quedó muy bien Ahorita pues no se aprecia muy bien Porque se está incorporando lo que es La mantequilla, el aceite Todo lo que se llegó en proceso de la licuadora y bueno pues aquí aquí estamos con con la crema de zanahoria